Bueno, pues como cada martes abrimos nuestra sesión, los consejos del Doctor Amor. ¿Quién es el Doctor Amor? Juan Bustamante. ¿Desde dónde hablamos con él? Desde Huelva. Así que le damos ya la bienvenida, Juan. Muy buenos días. Buenos días, gente de Paradas y a todo el mundo. Muy buenos días y bienvenido. Muchas gracias. De, decíamos la semana pasada que vamos a hablar de un tema muy interesante, que con esto que estamos tan modernos ahora, con redes sociales, con WhatsApp, pues hoy las parejas se dejan, se dejan virtualmente, ¿no? Sí, una maravillosa costumbre que tiene hoy todo el mundo. Eso de empezamos en persona, pero terminamos desde el sofá de mi casa con el móvil. ¿Y eso ocurre mucho, Juan? Pues desgraciadamente sí, ocurre sí, demasiado. Veo sí. la gente que, que para empezar son muy valientes, pero para terminar son muy cobardes. Uh -huh. Y claro, a mí, por supuesto, me ha pasado, desgraciadamente, como mucho no habrá ocurrido. Y me parece fatal, la verdad. Me parece una falta de respeto sobre todo. O sea, el decir, oye, vale, que si no quieres seguir conociéndome o seguir viéndome, que menos que hacerlo en persona y por lo menos quedar, digamos, de una manera más valiente uh -huh. y más educada, ¿no? Pero eso de... ...estamos conociéndonos y ahora yo decido que ya no quiero verte... ...y te pongo por un mensaje... ...no mira que es que en realidad ya no me interesa... ...o no no me veo contigo, venga adiós, hasta luego que te vaya bien... ...ya está es como venga afuera... Eh, ...me he quitado el problema de encima, todo así... ...a lo rápido, ¿sabes? como tirar a la basura aquí a la gente... ...me parece muy mal la verdad... ...y sobre todo si después te bloqueas y no te dan opción a contestar, ¿no Juan? Pues... Bueno, eso ya, es, eso ya es tremendo... ...eso de que te dicen eso, te quitan del medio rápido... Y venga, aquí no ha pasado nada. Y dices tú, pero bueno, ¿esto qué? O sea, esto es como el que cambia la rueda de un coche. O sea, quito una, pongo otra afuera y se acabó. Y ya está, el problema resuelto. Eh, muy mal, ya te digo. Me parece increíble, pero desgraciadamente mucha gente lo hace. Bueno, pues cada vez, como decía este ocurre más. ¿Y cómo debemos actuar en este caso? cuando nos dejan por redes sociales? Pues mira, cuando alguien te deja, te bloquea o... Sí o te dejan por WhatsApp, o por Facebook, por Instagram, por donde sea, te dice oye, mira, que no me veo contigo, oye, mira, que mejor no nos vemos más, o directamente, hay gente que incluso ni que te contesta, ni vuelve a aparecer más, que eso ya peor todavía. Pues es muy fácil. Lo que hay que hacer es, hasta dar las gracias de que esa persona tan lamentable, pues no siga, o sea, no haber seguido conociéndola porque hubieras perdido el tiempo, y sobre todo eh, porque hubieras estado viviendo una mentira. Así que cuando pasa eso, ¿qué hay que hacer? Pues darle las gracias las y gracia de decirle, mira, pues... Oye, me alegro de que hayas hecho eso porque me has demostrado que en realidad no vales nada, que no mereces la pena y que desde luego no eres una persona para mí. Bueno, pues hay varias maneras de dejar a una persona por redes sociales o decirlo directamente, ¿no? O como tú bien dices, pues deja de contestar los mensajes, que también ocurre muchísimo, ¿no? Eh, sí, la gente hace muchas cosas y ¿sí? es la primera. o te ponen, La primera es que te ponen excusas. Sí. ¿Cómo que das? No, es que no puedo, porque es que tengo que ir a no sé dónde... La segunda es, eh, te empiezan a dejar de contestar o te contestan cada vez más tarde. La tercera es, directamente no te contestan. Y la cuarta es que hasta te bloquean. O sea que es un cúmulo de cosas que va haciendo la gente y que dices tú, vaya, qué diferencia. Cuando empezamos a hablar y empezamos a conocernos, eh, me escribía mucho, estaba muy pendiente, siempre estaba ahí. Y ahora, después de verme, que a mí me ha pasado desgraciadamente, alguna que otra todo muy bonito y después de verme han desaparecido de repente, o sea, han pasado de escribirme todo el día a después de haberme visto mmm, ya me han escrito menos o me han dicho no, es que estaba muy o es que estaba trabajando y uy, qué casualidad, claro, por supuesto nunca te lo reconocen a ver que también lo hacen hombres ¿eh? yo siempre hablo en los dos sentidos pero hablo de lo exacto, que exacto. me ha pasado después, lo que pasa es que siempre, siempre cuento mis casos, que me ha pasado de todo pero para que la gente sepa que lo que estoy diciendo es con pruebas ...de que yo ya lo he vivido... Uh -huh. ...entonces eh, me ha pasado eso... ...y claro, que han hecho? Pues se han quitado en medio... ...y me han empezado a poner excusas... ...y digo, qué casualidad... ...ayer era blanco y hoy es negro... ...pero bueno, eh, yo antes... ...a mí antes me molestaba... ...pero ahora me da igual... ...yo siempre he dicho que quien haga eso... ...es que es eso, no merece la pena... ...o sea, ya vendrá otra persona... ...que le guste antes, durante y después... Bueno, pues cuando te dejan virtualmente eh, puede ser por, a través de un mensaje de Facebook, puede ser, bueno, me, Facebook es Messenger, eh, puede ser también por WhatsApp, ¿no, Juan? Puede ser. Hay, ¿Sí? hay, hay, hay miles de redes sociales, Instagram, el direct este de, de mensajes. Sí, sí, sí, totalmente. O sea, por todas estas cosas que hay hoy tan modernas y, bueno, incluso si estás metido en alguna aplicación donde conoces gente, también te dejan por ahí. O sea, da igual. Hay muchos muchos sitios por donde te pueden dejar. Lo tienen muy fácil. Pero sí es lo que hacen. Es lo que hacen. Te ponen, como he dicho, te empiezan a dejar de escribir por el WhatsApp, por el Facebook, por donde sea. Y es que es eso. Y además siempre lo repite todo el mundo. Yo no recuerdo a ninguna que me haya dicho en persona, oye, mira, que es que ha pasado esto, oye, mira, es que no me veo contigo, pero en persona, cara a cara, no. La verdad es que no. Yo sí lo hice con, con la última que estuve hace tiempo. Le dije, oye, mira, que es que no me veo contigo. me fue un rato, yo entiendo que se pasa mal. Porque claro, tú sabes que a la otra persona no le va a gustar lo que le vas a decir. E incluso a lo mejor se enfada y te va a decir cosas, pero... Yo por lo menos fui valiente y lo hice. Le sí. dije a, con la que estuve a mi ex hace ya unos años que... ...que no quería seguir adelante... ...y que bueno, que en fin... ...que ya habían pasado cosas... ...que no me veía con ella... y ya por supuesto se puso a llorar... ...se puso... fue pues, una situación un poco tensa... ...un poco sí. difícil... ...pero oye... ...pero fui valiente dije... ...por lo menos voy a dar la cara... ...me voy pero dando la cara... ...y pero la mayoría de la gente... ...pues eso como sabe que eso... ...lo van a pasar mal... ...que van a tener que dar explicaciones... ...que no les va a gustar a la otra persona... ...y que va a ser un momento delicado... ...pues ¿qué hacen? ...dicen no, no, yo... ...yo no me atrevo... ...yo se lo digo por mensaje Además, más cómodo y más rápido, como he dicho, desde el sofá de casa y sí. se acabó. Y aquí no ha pasado nada. Por supuesto, eso está muy mal, eso queda fatal y eso demuestra pues que además es una persona cobarde, eso es que no merece la pena. Uh -huh. ¿Una vez que te hacen esto, Juan, tú crees que hay que intentar hablar con esa persona? Una vez que te han dejado? No, que va, no. que va, que va, para nada. Yo creo que una persona que te falta el respeto de esa manera, porque faltar respeto no es solo sí. insultarte o ponerte cuernos, faltar respeto es como he dicho, tirarte a la basura como si no le hagas nada, es, no, es que no me gustas por el motivo que sea, y te dejo por mensaje. Yo para mí tiene más valor que creo recordar que lo hizo solo una persona conmigo, eh, el, eso, es el decir, vamos a quedar y decirme en persona, oye mira que es que no me veo contigo, eres buen chaval, o te veo bien pero no me veo contigo, y a lo mejor, vale, ese día me molesta, pero luego pienso y digo, pero mira, ha sido valiente, ha sido sincera, me lo ha dicho a la cara y, y después no tengo ningún problema en hablar con esa persona, en saludarla si la veo. Pero si me deja por mensaje, se quita de en medio, no vuelve a aparecer. Y sobre todo después de verme, digo, mira, a esta persona, ¿cómo voy a hablar yo? Al contrario, no quiero saber nada de ella. Te lo decía, Juan, porque si no te dan opción, tú te quedas así un poco como diciendo, ¿qué pasa? Es que no, yo no puedo ni responder, ¿no? Eh, por eso, Hombre, te este, decía este lo de... me parece, me parece muy injusto que una persona, porque no le haya gustado por el motivo que sea, de repente te bloquee, te borre, se quita de en medio. O sea, para es, es decirle, bueno, pero esto qué es, qué pasa? Que si aquí decides tú y yo no tengo ninguna posibilidad ni oportunidad de nada. Yo lo he hecho en alguna ocasión, pero porque ha sido ya una persona que o me estaba mintiendo o me estaba o estaba haciendo cosas mal y encima me echaba a mí la culpa. Y digo, mira, esto sí que no. Encima de que tú eres la que te has equivocado, me estás echando mi la culpa, eso sí que no. Pero si no has hecho nada y la otra persona se comporta así, ¿cómo vas a estar con alguien así? ¿Cómo vas a conocer a alguien así? ¿Qué, qué futuro te espera? Bueno, pues, eh, ¿algo más que añadir sobre este tema, Juan? Nada, simplemente eso, que eh, cuando se conozca a alguien, si veis que os bloquea o os pone excusa, después de verlo, sobre todo porque antes de verse siempre suele todo muy bonito y después suele cambiar las cosas, o no, para que estés que no. Pero que si alguien era blanco y al día siguiente es negro, en el sentido de cambiar la situación, pues está claro, oye, si es una persona que te dice unas cosas luego hace otras, pues no merece la pena, hay que buscar una persona que sea siempre igual. Yo por lo menos a mí me gusta una persona que piense lo mismo ahora de mí, que piense lo mismo dentro de un mes y que piense dentro de lo mismo de tres meses, pero lo que no puede ser es que se esté conociendo a alguien y que sin tú hacerle nada, de un día para otro te bloquee Entonces, uh -huh. Ya digo, ¿qué futuro y qué seguridad tienes tú con alguien así? Ninguno. Bueno, también, aparte de relaciones un poco más personales, también en el ámbito de la amistad también ocurre este tema en todo, en todo. a través pero de las redes sociales. Que siempre, sí. sí, siempre hablamos de pareja, sí. pero también esto, por supuesto, con amigos, con familiares, con... A ver, yo ya digo, yo creo que todo el mundo merecemos un mínimo de respeto, ¿no? Y y vale aunque no te guste hablar conmigo o estar conmigo o quedar conmigo llamado como quieras pero hombre eso de quitar a las personas del medio de un día para otro sin motivo sin que te haya dado motivo pues no me parece la verdad pues la verdad que sí que hay que tener bueno un poco de respeto como decíamos hacia la otra persona hombre el respeto yo creo que tiene que estar siempre la verdad siempre en todos los sentidos por eso digo ...que el respetar no es solo el no poner cuerno... ...es muchas cosas más... Uh -huh. ...y esta es una de ellas por ejemplo. Bueno Juan, pues si te parece vamos a... ...pasar a la carta de hoy... ...el consultorio. Claro. Hoy se llama Juan, como tú. Anda, mira. Anda, qué fíjate. Bueno. <ríe> bueno, pues nos dice que después de dos años... ...que lo dejó con su ex... ...sigue pensando en ella... ...no puede eh, evitar... Eh, ...ver las publicaciones y fotos en redes sociales, se refiere a... ...porque por lo visto tiene todo tipo de redes sociales... ...Facebook, eh, Instagram, Twitter... ...porque mmm, siguen siendo amigos, entonces, eh, claro... Eh, por, ...no puede evitar ver esas publicaciones... Eh, ...comenta que después de este tiempo sigue pensando... ...que su Suez era el amor de su vida... ...y la pregunta es, ¿qué hago? ¿se lo digo?... Pues mira, yo pienso que si ya no están juntos, por el motivo que sea, no era el amor de su vida. Porque el amor uh -huh. de tu vida no te deja, no se va y no te cambia por nadie. Así que lo primero que debería de saber es eso, que la he idealizado y que no es tanto el amor de su vida como pensaba. Uh -huh. Decírselo. Hombre, depende del tiempo que... Ha pasado mucho tiempo, según dice, ¿no? Yo creo que ya no tiene sentido decirle después de un tiempo que es el amor de mi vida. Dos años, dos eh, años, Juan. Dos años, ¿no? Pues fíjate, dos años después te va a decir, ¿Cómo? ...sabes, no tiene ningún sentido... ...ya ha pasado demasiado tiempo... ...lo mejor que puedes hacer es seguir su vida... ...y date cuenta que si ella ya o sea, se si han terminado... ...y ha pasado ya mucho tiempo... ...no creo yo que sea el amor de su vida... ...el amor de tu vida, como digo... ...no espera dos años para volver contigo... ...así que lo mejor es eso... ...la mejor solución es, pues oye... ...seguir adelante con su vida... ...y ya llegará otra persona... ...ya llegará otra en este caso... ...seguro que volverá... ...se le damos de su vida... ...como él dice... Uh -huh. ...¿Le aconsejaría que dejara de... ...seguirla por las redes sociales Juan? ...Sí, por supuesto... ...cuando te dejan y no quieren volver... ...o no vuelven... Sí. ...no se debe nunca de seguir... ...pendiente de esa persona... ...porque lo único que haces es... ...pues... ...como si tienes una herida... ...y te pones a rascártela todos los días... ...nunca se te va a curar... ...vas a retrasar tu curación... ...y eso es lo peor que se puede hacer... ...cuando una persona nos deja... ...hay que seguir adelante... ...aunque duela y hay que pensar en otra cosa no se puede vivir el pasado ni amarrándose a algo que ya nunca va a volver bueno, pues nos quedamos con esa frase no se puede vivir del pasado nunca pues vivamos el presente, Juan eso es, yo siempre digo que mirar para detrás solo para aparcar el coche y ya ni eso porque tienen cámara <risa> exacto ya los coches más modernos tienen cámara así que no hay ni que mirar para atrás Juan, pues muchísimas es. gracias como cada semana por este ratito tan ag agradable, por estos consejos, por estas respuestas a las cartas que nos van llegando, a las preguntas que bueno nos deja la audiencia. Eh, futurortv.com, lo repetimos, futuro.rtve@gmail.com, ahí pueden dirigir sus consultas y la semana que viene más, Juan. Muy bien, pues sí, la semana que viene volvemos con otro tema. Otro tema que analizaremos aquí desde Radio Futuro. Pues muchísimas gracias y feliz semana. Muchas gracias. Gracias a todos, que tengáis buena semana. Un abrazo. Un abrazo.